Otro. En este caso, por ejemplo, eh, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, esta parte de San Cristóbal, pues eh, ahora se ha visto la, se han visto las autoridades en la necesidad de ser más estricto y echar para atrás, volver para atrás con las medidas eh, siendo más estricto y vuelve el toque de queda. Y todavía le falta eh, poner la vagina. Claro. Y tú, todavía yo digo que en la capital, en el Gran Santo Domingo, se pueden endurecer más esas medidas y eso va a pasar si la población sigue de cabezoa. Claro. Ya ahí estaba hablando ayer un artista, Watson Van, de que, y entonces, ¿qué hacemos con los conciertos que tenemos en fecha? ¿Lo vamos a bajar de hora? Bueno, entonces, mire, señores, pues, no estamos en situación pues, para eso en Santo Domingo. Los conciertos que tienen los artistas, eso sea, hasta dos eso semanas. no va, porque yo entiendo que la salud, la vida está por encima de todas cuantas cosas nosotros podamos hacer. Eso que se, esa determinación que se hizo en el día de ayer por parte de las autoridades, por parte del presidente Luis Abinader, un aplauso. Y donde en cualquier otra provincia, que ojalá y que no, sea la, no haya la necesidad que pase lo mismo, yo creo que debe tomarse esa misma medida. Nosotros hemos estado diciendo desde que inició esto que debemos ser responsables, que debemos acatar las medidas eh, de seguridad, los protocolos, miren esta las mascarillas, la masca el distanciamiento social, esos junte ese teteo que... Viste, le acaban el teteo eh, a los capitaleños. Exacto, entonces, óyame... Le acabaron, a las 5 de la tarde, prohibida la venta de, de bebidas, bebidas alcohólicas. Alco exactamente, toque de queda más estricto, eh, bebida venta bebidas alcohólicas. ¿Sabes qué va a traer eso como consecuencia? Dios mío, señores, que una vez más vamos a retroceder... Lo que estábamos logrando con respecto a la, a la, a la a, a que la economía se fuese restableciendo despacito al pasito, eso va a retro, sobre todo en el Gran Santo Domingo y esa zona donde se volvió para atrás el toque de queda y se va a impedir la venta de bebidas alcohólicas. Eso trae como consecuencia que va a echar para atrás lo que es el dinamismo económico que se estaba logrando. Entonces, claro, eso trae como... no, y yo llamo al gobierno, sobre todo a, a Salud Pública, al Gabinete de Salud Pública y, a, y al Ministerio de Salud Pública, les exhorto que por favor coloquen un cordón sanitario en el Gran Santo Domingo, por lo menos para este fin de semana, porque ¿qué va a pasar, Víctor? Los capitaleños van a salir de la capital para el Cibao, una, a fiestar, a, a, a divertirse con el toque de queda y a visitar a las madres ahora sí. en el fin de semana Porque de las madres. Hay algo, y le van a llevar el virus a la doñita. Eh, hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que nosotros decimos los capitaleños, que realmente no son capitaleños. No son más. capitaleños. Son... Eh, sí, eh, ellos que se mudaron a la capital. Y de diferentes puntos del país. Y eso que dice Emmanuel de que el próximo domingo, y es una costumbre en el país, celebrar por todo alto el Día de las Madres, un día especial, eso es correcto, pero no estamos en las Esa sensibilidad que tenemos, ¿verdad?, de acercarnos, de ir a celebrar ese día, yo no, creo no, que no, no va a ser posible, sobre todo para ese, para ese lado, porque el año pasado, estamos en mayo, estábamos en el, la pandemia, el, el año pasado estaba peor, cada quien celebró en su casa, coclinadito en su casa, entonces, atención, eh, hay que tener una estrategia, una estrategia, por lo menos para el fin de semana, que es el Día de las Madres, si se, de, si se desprende esa cantidad de personas para de... diferentes <risas> puntos del país, para el Cibao y para el este y para todos los lados del país, entonces lo que va a hacer que se va a trasladar y el toque de queda, que ahora es desde las 8 hasta las 5 de la mañana. En la capital. En la capital, va a ser entonces en el país en, entero en el porque nacional. Se va a hacer, vamos a volver a lo mismo. Entonces, hay que poner un cordón sanitario en el Gran Santo Domingo para evitar los desplazamientos masivos en el fin de semana por el feriado de las madres. Además, que es bien como, como bien sabemos, la cantidad de, de otros pueblos, que es la mayoría que viven en el Gran Santo Domingo, o sea, entonces salen a visitar a sus abuelas, a sus madres, en los campos, en, lo, en los pueblos, aquí en el Cibao. Entonces, eso va a causar que el virus se propague durante el fin de semana. Y usted se imagina, Víctor, esas esa guaguas de, de, de transporte público, abarrotadas de personas para, para los... Para las provincias del que interior. Que precisamente, Emanuel ¿Eh? y Amigos Televidente, esa ha sido una de las razones que han traído como consecuencia que haya que tomar esas medidas en el Gran Santo Domingo. Claro. Porque los protocolos, eh, las medidas, sobre todo en el transporte, en el estaban transporte bien público. diseñadas, claro que sí. La cantidad de personas que se puede montar en un vehículo o en una guagua, pero todo eso se, se, se, se violó. Claro, los, por, por, los, los concheros dejaron de, de, de respetar eso hace tiempo. Entonces, hay, hay otra advertencia, advertencia que hay que hacer no. y es que la vuelta de este toque de queda, eso va a traer reacción por parte de mucha gente. Ojalá que, que no sea, para que no veamos nosotros esas, esas, esos, eh, esas situaciones de muy mal gusto, esos espectáculos de muy mal gusto, cuando las autoridades, en pro de poner, de, de, que, de que se respeten las normas y las medidas que se han tomado, pues tenían esos enfrentamientos. Con ciudadanos también irresponsables, que aún sabiendo que estaban violando las normas, las reglas ya establecidas, pues se enfrentaban a, a las autoridades. Vamos a evitar tener que ver ese tipo de situaciones y vamos a cumplir de manera estricta, de manera estricta con lo que se ha establecido, porque es la única forma, la única vía que tenemos nosotros de salir de esta situación y gracias a Dios tenemos vacuna tenemos la vacuna que es la que nos va a proteger para que de contagiarnos pues sea una situación manejable más fácil sin claro y, y, Víctor, y diría yo que estamos que estamos peor porque porque nunca en durante toda la pandemia ni siquiera en lo más crítico de la pandemia Colapsó el sistema de salud del Gran Santo Domingo y está colapsado. O sea, claro. cuando a ti te dicen que no hay cama, que ha, este, ha muerto gente esperando cama. En que, este momento hay siete centros de salud en el Gran Santo Domingo sin cama que para no tienen. COVID. En el día de antes de ayer se habilitaron 150 eh, camas, las autoridades en, en, en el sector público por la situación... Por, porque había un, que, un desborde de, de, de pacientes. Entonces, hay formas de cómo evitarlo. Yo ya decía, es por la irresponsabilidad nuestra que hemos tenido, hemos retrocedido, hemos vuelto para atrás en medio de esta situación. No es por más nada, es por la irresponsabilidad, pero al, al, en, en, en, a un nivel mayúsculo, porque yo reitero, lo he dicho como 50 veces, en marzo, abril, mayo, junio, julio, el mundo de rodillas y nosotros los dominicanos, pidiéndole a, a Dios que iluminar a los científicos para que buscara el antídoto, ¿verdad?, para controlar esta pandemia, pues apareció, ahí están las vacunas, gracias a Dios y al esfuerzo de las autoridades, hoy la tenemos, entonces, ahora, ¿por qué no nos vacunamos y nos seguimos cuidando para ver si salimos de esta situación, que habíamos estado saliendo ya, sí. estábamos en la antesala, ¿verdad?, y todo el mundo contento precisamente, pero... Nos pasamos de contentos. Y que y hemos son... recibido, Víctor, eh, con las que llegaron, con el lote que llegó en el día de ayer ya, 5.394.000 dosis de vacunas. Y China nos ha aportado el 94% de esas vacunas. Es decir, de esos 5 millones de vacunas, más de 5.100.000 las ha aportado China. Y solo 194.000 han sido de AstraZeneca. Es decir, que eh, gracias al gobierno chino, la colaboración dominicana, ustedes no saben los esfuerzos que ha tenido que hacer el gobierno dominicano para que estas vacunas lleguen. Países de Latinoamérica, mucho más grandes que nosotros, están rogando porque lleguen vacunas. Mira el caso de Colombia, le pidió prestada vacuna incluso a Estados Unidos. A ver si logran tener, aunque sea, algunas vacunas. Colombia que se ha convertido ahora en el segundo país con, mayor ca con mayores casos de COVID de América Latina solo superado por Brasil. Ahí hay, ahí hay unos unos numeritos eh, que, oye, tétricos tétrico, que, que dan Víctor, las autoridades que... financieras en el día de hoy, que mañana vamos nosotros a aprovechar la presencia de, de, de Antigua para eh, tocar ese tema. Exacto. Y es producto de esta situación que está viviendo el mundo. No es maná, es Yo me reitero, esa situación que a partir de ayer, de, a partir de hoy, eh, eh, ya se va a poner en marcha este nuevo toque de queda. Y esta restricción en el Gran Santo Domingo va a traer como consecuencia que los restaurantes, eh, los, los bares, tengan que cerrar temprano, que no puedan hacerlo como lo estaban haciendo, pues la responsabilidad. Eso trae como consecuencia claro. que se retrocede en o sea, cuanto la, la a, economía la, se a la economía que se estaba recuperando un poco, ese sector que entonces, ese, estaba viendo no, una, que un, un pedía, alivio. Y que pedía y a, que a, a, a grito. más flexibilización. Ahí está la flexibilización. De la que se confió el, el, se confiaron las autoridades y mira lo que hubo que volver. Claro, y yo todo hallé... eso, y todo eso, todo eso por la irresponsabilidad, porque cuando se decía, ok, abrir y que se acepten el 60%, el 50% de la capacidad de su eso, eh, del negocio. todo eso Ahí metieron. Más del 200% en algunos negocios. Gracias a Dios que San Francisco de Macorís eh, se mantiene más o menos en el nivel promedio. Por si usted da una vuelta aquí los fines de semana en San Francisco de Macorís por los lugares, para que usted vea el 50% y sí, es que aceita, no, no es el 60%, no no uh -huh. no es el 60%. que hay gente que no Full, caben. Que no caben. No, pues si coges 500 gente aquí meten 600. Sí. No, 700. Y no le estoy diciendo yo. Dese Salgan a voltecita. verlo, vaya, lo domingo, vaya. Dese una una vueltecita. Por todo San Francisco, para que usted vea. Y eso no es San Francisco, eso sí. es el país entero. Eso es es por eso los resultados de las medidas que han tenido que tomar las autoridades. Víctor, que vi una imagen en el día de ayer de las dos caras del COVID. Eh, de las dos caras de la pandemia del COVID aquí en República Dominicana. Y era una familia que iba a un restaurante a pedir mesa y le decían, no, estamos llenos, a máxima capacidad, no hay mesa. Y al, a la vez había otra familia que iba a un hospital a pedir cama eh, para, para un enfermo y le decían, no, estamos llenos, tampoco hay cama. Entonces es que ha sido una irresponsabilidad por un lado y por el otro lado se está reflejando. Wow. Pero usted decía que aquí en San Francisco nos hemos mantenido más o menos controlados, pero ¿qué pasó aquí? Aquí hubo una intervención de salud pública, aquí hubo un cordón sanitario, aquí se nos cercó, yo recuerdo que en el Día de las Madres del año pasado, eso fue lo primero, ¿quién salía de la ciudad con los militares apostados en cada salida? ¿O quién entraba? En, en, ah, pero en, entonces a la capital le van a dejar ahora el fin de semana abierto para que salgan a... El, a, a regar ese virus. El fin de semana de, vienen, ¿Eh? la, vienen las críticas. Nos van a impedir celebrar con nuestras, con nuestras madres. Con que sí. Bueno, pues le... yo prefiero que le impidan celebrar claro. con su madre a tener sobre el No llevarle, llevarle exactamente la ¿Eh? pandemia, el, el, perdón, el, el, el virus a su abuelita o a su querida madre. Bueno, vamos a una pausa y al regreso pues nosotros pues, seguimos con el contenido que hemos preparado en el día de hoy para todos ustedes. Así que no le cambien que en breve regresamos.